Buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a este webinar La explosión del mercado IoT, que traerá las nuevas tecnologías, que se incardina dentro de las actividades formativas que realiza el campus corporativo del sector TIC, que es una iniciativa de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Y, concretamente, este webinar eh, pertenece a la Escuela de Tecnología Dentro del, campus, eh, dentro del campus corporativo del sector TIC. Este webinar eh, tiene una exposición de aproximadamente eh, una hora, que expondrá David a lo largo de esa hora, y luego tendremos aproximadamente una media hora, como máximo, en un, eh, eh, una media hora para que podáis formular todas las preguntas que estiméis oportunas a David después de su exposición. Las preguntas las podéis ir formulando en, en el chat y eh, David la irá leyendo. Permitidme que os presente a David en 30 segundos, eh, por no robaros mucho más tiempo, pero por lo menos trazas de cuál es su trayectoria y su formación profesional. Bien, David es licenciado en Informática y MBA por la Universidad de Alcalá y en la actualidad eh, desempeña la labor dentro de la empresa de Vodafone. Es Senior Business Developer Manager en Vodafone Group Enterprise, gestionando el sector Utility y la región Middle East en la línea de negocio de IoT. También tiene experiencia real, trabajando en distintos roles, tanto en grandes compañías como startups, Y con una combinación que potencia la base altamente técnica con el entendimiento de los objetivos de negocio y destacando las habilidades para liderar y motivar para alcanzar el logro de su objetivo. Bien, eh, al final eh, también os pondréis por el chat el enlace a la encuesta de valoración, que nos va a ser muy útil, sobre todo para ir mejorando eh, próximamente en las acciones que hagamos. Pues nada, no os robo más tiempo y ya os dejo directamente eh, con David Lozano, para eh, que dé comienzo el webinar. Hola, pues José. Eh, muchas gracias por la, por la introducción. La verdad que, han descrito, incluso mejor de lo que lo haría, lo haría yo mismo. Y muchas gracias a todos por participar en este webinar. Espero que lo que os cuento no os aburre demasiado. Yo creo que es un tema muy actualizado y que va a ser muy interesante para, para todos. Quería contaros un poco eh, cómo quiero enfocar esta sesión con, con vosotros sobre Internet de las Cosas. Primero quiero daros unos detalles de, de qué abarca el concepto de Internet de las Cosas, incluso un poquito de, de historia, que nunca es malo saberlo. Después eh, tratar de, de, de daros cuál es el estado del arte, cuál es el estado del arte en datos, qué preocupaciones tiene el, el sector, por qué se lanzan proyectos IoT, cómo está creciendo el mundo de, de IoT, incluso cómo está creciendo versus otras aplicaciones in, in, industriales, para después entrar un poco más técnicamente a detalle de cuáles son los componentes de una, una solución de IoT. Porque esto será muy importante para que después entendamos las motivaciones que se tienen a la hora de lanzar un, un proyecto de IoT y cómo estas motivaciones condicionan en sí... Cada uno de los proyectos IoT que podemos desplegar y condicionar no solo significa cómo se van a ejecutar o, o qué tipo de empresas los van a ejecutar, sino qué tendremos que tener en cuenta y cómo va a hacer que este proyecto se despliegue o qué claves va a tener a la hora de desplegar este tipo de proyectos. Y después... Una vez que hemos entendido técnicamente eh, un proyecto y cuáles son sus motivaciones, vamos a meternos en, en harina en cuáles son las arquitecturas que tenemos ahora y qué viene a futuro, ¿vale? Y qué viene a futuro y, y entenderéis un poco por qué están estas tendencias en cuanto a arquitecturas y a soluciones de, de IoT y cuáles van a ser el, el, los drivers que van a mover un poco hacia el mundo más masivo del Internet de las cosas. Y un poco como decía Juan José, pues haremos una parada. Yo también lo que os pido es, eh, estoy presentando en pantalla completa y no os veo un poco lo, las preguntas en el chat, aquí lo que sí te pido Juan José, que si ves alguna pregunta que, que me tienes que parar e interrumpir, eh, paradme, vemos la pregunta sobre el punto concreto y seguimos para adelante. bueno ¿Qué es el IoT? ¿Qué es el Internet de, of Things o el Internet de, de las cosas? Pues si vemos la, las compañías eh, principales lo, lo describen como una red de objetos físicos como, como SAT, entre vehículos, máquinas, electrodomésticos y más, que utiliza sensores y API para conectarse e intercambiar datos por Internet. Sí, si vemos incluso la, la, las personas de IBM nos dicen que el Internet de las cosas es un conjunto de dispositivos conectados cada vez más amplio que envían datos por Internet. Incluso si ves a, a la gente de, de Amazon, nos dicen que de las cosas conecta el mundo físico con Internet para que pueda usar los datos de los dispositivos para incrementar la productividad y la eficiencia. Bueno, yo Lo primero que os diría es que el Internet of Things como tal es un concepto. Es un concepto que abarca distintas eh, tecnologías, pero que básicamente lo que contempla es cómo los objetos físicos que tenemos en el, en el mundo Tratamos de interconectarlos. e Interconectarlos puede significar obtener datos de ellos, pero también interactuar con, con ellos a través de las redes de comunicación para poder crear soluciones inteligentes. Soluciones inteligentes significa que podremos conocer mucho mejor cómo tomar una decisión o que incluso llegaremos al punto en el cual automaticemos la respuesta a ese dato que, que recibimos para generar una reacción, para tomar una medida, para liberar una línea eléctrica, para dar un frenazo dentro de, de, de un vehículo porque nos aproximamos a una persona que podemos atropellar, en definitiva, para crear soluciones más inteligentes. ¿Qué conceptos tenemos o qué conceptos está acuñando la, la, la industria? Bueno, primero comentaros que Internet of Things lo acuña una persona que trabaja en Procter Gamble en el año 1999 y que estaba trabajando en proyectos del mundo de RFID que a lo mejor muchos de vosotros co conocéis. Y a partir de, de aquí, pues, pues, su trabajo le llevó a acabar trabajando en el, en el MIT y desarrollar una serie de de estándares alrededor de, de RFID, pero con el concepto claro de que todos estos datos que, que tenía procesados con un RFID en un almacén tenían que subir a la nube para empezar a, a tomar este tipo de, de decisiones en tiempo real y además porque tenía distintos almacenes en los cuales estaba lanzando sus proyectos de, de RFID. Otros conceptos que veréis en, en la industria, pues los señores de Cisco dijeron que, que Internet of Things nada, que Internet of Everything, que parece que suena mucho mejor. Y también es verdad que el mundo industrial eh, y además con el Internet Industrial Consortium, pues lanzaron o acuñaron el término Industrial Internet of Things, que bueno, se podría considerar un subconjunto de, de, del Internet of Things porque incorpora pues ese pequeño o, o, o esa o esa parte eh, más más liviana de la, de, de la industria pero que, que, que en definitiva en cuanto a concepto explica el mismo la, las mismas cosas. Si sí, tenemos también todo lo que tiene que ver últimamente con las redes de baja frecuencia, las low power weight areas. Habréis seguramente oído mucho hablar de, de ellas y es un poco las, las redes que vienen a revolucionar el IoT masivo por las características que tiene, luego veremos qué son estas características, e incluso eh, los que llevamos trabajando ya bastante tiempo en la industria, pues el Internet of Things ha sido un paso adelante después de algo que, que, que todo el mundo conocía a lo mejor como el Machine to Machine, parece que es un nombre más, más cool. Y últimamente con la aparición de, de todo lo que tiene que ver con la automoción y especialmente 5G, aunque es verdad que en el, que en el mundo Wi-Fi, Wireless, también se, se tienen este, este, este tipo de protocolo. Estamos hablando de Vehicle to, to Vehicle y Vehicle to Everything. Porque sí que es verdad que el, el mundo, en, en mi opinión, que más está desarrollando y que más está lanzando todo lo que es Internet of Things es el mundo de la automoción De hecho, lo, muchos de los vehículos ya los podéis encontrar con varios puntos de comunicación dentro de los vehículos para distintas criticidades o distintas aplicaciones. Si veis esta infografía, eh, a mí me, me, me gusta mucho y siempre la, la pongo porque da un poco la sensación de cómo ha ido evolucionando el mundo hasta que ha llegado el interior de los Things al, al mundo de la industria. Y es muy bueno ver cómo... Es Hemos estado en saltos de 20, de, de 10 o de 15 años, pues desde la aparición de los primeros PLCs, desde que se desarrolló el, el sistema Ethernet para conexión en redes, incluso hasta que apareció bueno, el mundo del, del World Wide, del Internet o de los protocolos TCP, que, que son ahora los, los más in, utilizados normalmente en, en este tipo de industrias o de conexión elementos remotos o la aparición del de OPC Foundation, que es un poco el que está marcando los estándares de interoperabilidad en todo lo que tiene que ver, que ver con, con automatización, hasta el 99, que como os contaba antes, aparece en Internet of Things. Pero sí que, si lo veis eh, de, de los últimos años para acá, y esta infografía contiene solo hechos relevantes con respecto a automatización o a Internet de Things, la aceleración que estamos viendo y la aceleración que estamos sufriendo es enorme. E incluso en, en, en estos últimos años, eh, la infografía dice del año eh, 2011-2012, yo considero que está siendo más desde aquí en España, por lo menos, desde el 14-16, estamos viendo una reducción muy brusca de todos los costes cuanto a sensorización, aplicativo y comunicaciones en el mundo de Internet of Things, que está haciendo que todavía se acelere más esta implantación de, de, de proyectos IoT, lo cual pues bueno, es bastante importante para ver después qué tipo de soluciones vamos a encontrar y por qué estas tendencias. Yo os quiero dejar ahora con, con un vídeo que describe muy, muy bien qué abarca Internet of Things y qué tipo de soluciones os vais a encontrar en Internet of Things espero que lo escuchéis bien y después continúo un poco contándos más cosas The Internet of Things or IoT is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave from air conditioners that you can control with your smartphone to smart cars providing the shortest route or your smartwatch which is tracking your daily activities IoT is a giant network of connected devices these devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day -day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, How do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources Further, analysis is performed on the data and valuable information is extracted as per requirements. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation and improving efficiency. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next this products are packed in parcels to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technology. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Bueno, como veis, parece que, que todo va a estar conectado, todos vamos a estar monitorizados, todos va a... Vamos pues a estar en el mismo sitio. Además, parece que esto es mágico, ¿no? Que los datos salen automáticamente de las de, de las cosas, que llegan a nuestros servidores, que, que, que además ahí estamos listos ya para tomar una decisión en base a ese dato y que y que a partir de ahí lanzamos un, un nuevo mundo que ya va a ser mucho más preciso, mucho más eh, friendly, mucho más green, porque, porque realmente vamos a tener todos estos datos y vamos a tomar las decisiones adecuadas. Yo creo que algún día esto, mi opinión personal es que llegará. Y, y un poco la idea de hoy también es contaros, primero, el estado del arte en el, en el cual estamos, dónde están los negocios, eh, por qué el IoT, eh, cuáles son un poco los impedimentos del de IoT, y luego sí que voy a entrar un poco más a detalle a, a cómo realmente estos datos salen de las cosas y llegan a los servidores, porque parece muy simplista la idea del vídeo. Entonces, esto es eh, una, una encuesta de, de Morgan el Stanley, realizada hace dos años, que un poco evidencia cuál es el motivo del porqué se están lanzando proyectos en el mundo IoT industrial. Es, es muy similar al, al mundo IoT, no hay, no hay mucha diferencia, pero si veis, el concepto principal por el que se están lanzando los negocios de IoT hasta, hasta ahora es eficiencia. O sea, si veis, improve operational efficiency, improve productivity, Reducing eh, downtime, o sea, reducir, reducir y tener muchísima más eficiencia. Ese ha sido el motivo principal por el cual hasta ahora se han lanzado proyectos IoT y esto normalmente significa monitorización. En menor medida, también veis que se empiezan a crear nuevos modelos de negocio, bueno, pues todos veréis en la calle que, que ahora mismo podéis eh, ir por, por, por la calle coger un patinete, coger una moto durante 15 minutos, alquilar un coche durante, durante 47 minutos porque os tenéis que desplazar de un de un punto a otro, esto es intrínseco a IoT y si no existiese IoT esos negocios no existirían y se están permitiendo porque IoT es la, el concepto que permite las distintas tecnologías para tenerlos. Si no, no existirían. Pero es verdad que todavía no ocupan un porcentaje muy alto dentro de la cadena. Y otra cosa muy llamativa, quizá por la fecha la en que, la que tiene esta encuesta, si se hiciese el año que viene probablemente cambiaría, es que todo lo que tiene que ver con Enhancing Worker Safety o incluso seguridad en, en general, o un Better Understanding of Customer Demand, mejor entendimiento de nuestros clientes, todavía también ocupa un valor muy pequeño en la cadena. Estoy convencido que si esta encuesta la el año que viene porque están empezando a implantarse, especialmente este año, mucha solución de monitorización remota en el mundo de health, en el mundo de cuidado de personas o incluso en el mundo de la, de la seguridad, esta foto cambiaría bastante. Pero sí que es verdad que son las áreas de crecimiento más que el área de monitorización que ha tenido hasta ahora el mundo del IoT. Y por eso también el entendimiento un poco de, de una especie de cuadrante de Garner de dónde están cada uno de los negocios en el mundo de IoT. Si veis realmente los números, y, y más aterrizando los números en, en España, el negocio IoT tiene un liderazgo muy claro en los negocios regulados. Y llamándose por, por regulados, pues las utilities, el negocio del de, automotive, y, y digo re, negocio regulado porque un poco la obligación fue el poner un e-call desde 2018 en los, en los vehículos. Y especialmente en España, aunque este cuadro es, es más generalista a nivel global, el mundo del, del security, la seguridad. ¿no? En to, todas las casas que hay algún tipo de alarma, un elemento de, de, de, de seguridad, llevan por detrás una, una SIM. Llama también la, la atención que todo lo que tiene que ver con la Smart City, el, el hogar conectado, el home o incluso todo lo que tiene que ver con el consumer, que son lugares donde debería explotar más el, el, el internet de las cosas, todavía no ha hecho esta explosión, todavía no son eh, negocios que tienen unos datos muy altos. E incluso, un, un otro de los negocios que también es muy, muy muy prometedor y que empezamos a ver muchas aplicaciones, porque quizás las redes y, y los costes de los sensores han entendido también este, este campo, es el mundo de la agricultura, donde seguramente aportará un gran valor el, el poder monitorizar y poder cambiar cómo estamos manejando una, una explotación, pero que de momento no está totalmente desarrollado. incluso aquí, este es el, el, el crecimiento, en cuanto a tamaño de, de mercado, en cuanto a, a, a millones de, de, de dólares en, cua, en el cual crecerá la industria 4.0. Pero si veis, va muy alineado con cuál va a ser el crecimiento en cuanto a número de dispositivos conectados que vamos a tener en el, en el mundo. Esta, esta um, analítica, este research, eh, un poco indica cómo está el estado actual y apuesta, porque esta mayoría de, de dispositivos conectados van a tener un, un mundo wireless local, un mundo wifi local, un mundo dependiente de un agregador, de un, de un conector. Luego veremos un poco hacia dónde estamos viendo las tendencias y cuáles son los distintos tipos de, de proyectos que nos vamos a encontrar en cuanto a la arquitectura de, de red que tendremos a la hora de conectar nuestros objetos, porque es bastante, bastante importante. Y esta, eh, y esta research también es muy buena, es un research de cuál va a ser el tamaño de mercado dentro de la industria 4.0, las distintas soluciones, porque sí que dentro de la industria 4.0 Fuera de lo que es el Advanced Digital Product Development y fuera de lo que es el Additive Production, lo que vemos es que los negocios dominantes van a ser los negocios IoT. El Internet de las cosas es necesario. En el mundo de la industria todavía apenas se conoce de forma precisa cómo trabajan nuestras máquinas. Se, se considera, por ejemplo, una cadena logística que hay entre un 6 y un 10% de optimización solo por agilidad. O sea, si fuéramos capaces de conocer exactamente dónde están las cosas o mover las cosas con mayor agilidad porque las automatizamos, tendríamos todavía un incremento del, del 10% en cuanto a la operación. Y esto pues, nos lo va a dar todo lo que es eh, mantenimiento predictivo, todo lo que tiene que ver con, con remote services y control, todo lo que tiene que ver del de control de la calidad basado en el, en el dato, todo lo que tiene que ver con nuevos conceptos, que también luego hablaremos de ellos, de everything as a service. O sea, hasta ahora, en el mundo industrial, hemos tenido mucho el concepto de suministro. O sea, yo te dejo una, una máquina y esta máquina te, duro, te digo que dura 10 años, pero no hemos tenido el concepto de servicio. Oye, pues si dura 10 años, pues, explótamela tú, porque tienes la capacidad de ver cómo está funcionando la, la máquina y ahora que tienes Internet of Things de monitorizarla y si pasa cualquier cosa, pues eres tú el que mejor la conoce, ven y arregla, ¿verdad? Por lo tanto, mí dame un servicio que esto funcione de 8 a 8, ¿no? Es un poco lo que, lo, una de las tendencias que estamos empezando a ver. ¿Qué va en contra del, del, del mundo del, del IoT? ¿Cuáles son las preocupaciones que está teniendo el mundo del IoT. Pues si le preguntas a cualquiera de, de, de los CEOs o CIOs, que está adoptando soluciones de ti, lo primero que dirá es la, la seguridad, la ciberseguridad. O sea, eh, son, estamos hablando de redes, normalmente, muy amplias de, de elementos y, claro, cuando tienes un problema, no tienes un problema, tienes 10.000 problemas, 100.000 problemas, 120.000 problemas, un millón de problemas. ¿no? Entonces, claro, la ciberseguridad preocupa mucho, sobre todo, también por desconocimiento. Cuando hablamos de una tecnología disruptiva, per se, el desconocimiento se va adherido, por tanto, el tema de seguridad siempre sale. También es verdad que sale eh, la falta de estandarización, como uno de los grandes eh, stoppers que está teniendo este, este tipo de implantaciones. Es verdad, eh, yo aquí reconozco que hay una falta de estandarización en cuanto a la información, o sea, a los datos. Y eso también es intrínseco a la diferenciación de cada compañía. Es difícil encontrar protocolos estandarizados de información. Lo que sí que ya está empezando a ver son estándares claros e incluso dentro de los estándares claros tendencias y estándares más usados de, en cuanto a lo que tiene que ver con comunicaciones y en cuanto a lo que tiene que ver con información del, del, del, del, de la gestión de, de sensores y de, y de redes. Por tanto, el problema un poco de estandarización lo estamos teniendo en la parte de información de aplicación. Pero claro, ahí también hay que tener en cuenta que cada uno de los suministradores, cada una de las empresas, el dato lo quieren manejar por su cuenta. Por tanto, estandarizarlo va en contra de la diferenciación. Los sistemas legacy, eh, por el miedo a cómo evolucionan, cómo se cambia la, la base, son otro de los mayores eh, stoppers. Y eh, yo también diría, aunque aquí pone que, que, que el, el Impact metad front, como digo, están bajando muchísimo todo lo que tiene que ver con sensórica o con, con implantación de, de proyectos en los últimos años, sí que es verdad que hay una falta de trabajadores cualificados en este en este campo. Y sobre todo, más que trabajadores eh, cualificados, cuando hablamos en tecnologías muy disruptivas o cuando hablamos de innovación, gente que tenga preparada su mente. Para que cada vez que está pensando en un problema con una solución, sepa que esa solución probablemente durante el ciclo de vida de la implantación de la solución es probable que cambie. Eso está costando mucho en la industria y es casi uno de los, de los, de los mayores stoppers que tenemos eh, actualmente. Y después, pues también es muy, muy importante todo lo que tiene que ver bueno, pues, con la condición social y, y, y política, pero también con, con todo lo que son barreras en cuanto a sistemas, pero barreras culturales. No nos olvidemos de que, al final, eh, uno de los hándicaps mayores es el cambio de hacer cosas manuales, de monetizar cosas de forma manual, a automatizar, automatizar acciones y procesos, y esto tiene una barrera cultural en las compañías muy grande. Con lo cual, en sí, es que el cambio cultural que, que traen este tipo de nuevos conceptos o nuevas formas de, de operar de forma automática es muy grande. incluso Aquí tenéis una de las tecnologías en cuanto a, a, a redes que, tu, que se utilizan, que son las redes eh, celulares. Y si lo veis, podéis ver primero la explosión que va a haber tanto en tecnologías eh, celulares en, en el mundo del de IoT en los próximos años, los miles de millones de conectividades que, que se hablan. Podéis verlo también incluso en las redes de baja frecuencia, que son parte de redes eh, celulares, parte de redes... Eh, no, no celulares, pero choca también ver la rápida adopción, porque al final incluso un 4G, que ya lo asimilamos como que es una tecnología super madura, en el mercado lleva apenas 7-8 años y la adopción es muy muy fuerte desde casi el primer año en el cual se, se implanta, ya superando a, a, a las tecnologías más antiguas como 2G3G, pero es también muy significativo la parte de redes de baja frecuencia, que hasta incluso ya hablamos de que arrancando en el mercado en el año 2017-2018, algunas de, de ellas ya en cuestión de dos tres años van a casi duplicar a las redes tradicionales como pueden ser un 2G, 3G, 4G, ¿no? Es llamativo la velocidad a la cual se innova. ¿Cómo es un proyecto IoT? Porque yo sí que quería hoy que, que os quedara bastante claro cómo, cómo se estructura un proyecto IoT técnicamente para que después, cuando hablemos de arquitecturas y cuando hablemos de tendencias, pues entendáis muy bien el por qué estas tendencias y por qué las motivaciones. Pues en un proyecto de ti lo primero que tenemos son objetos físicos y cosas, ¿no? Eh, que podrá ser una bicicleta, que podrá ser un, un, una salud, que podrá ser una, una cámara que se, que se conecta, que podrá ser un vehículo, que podrá ser una tubería al cual se le pone un, un, un contador, que podrá ser un, un hogar en el cual eh, queremos eh, ver si se abre o se cierra una, una ventana, porque esto nos impacta mucho para saber esa abertura que tendrá dentro. A estas cosas se les ponen sensores. Y estos sensores normalmente tienen eh, una transmisión o bien a un agregador gateway o router locales y cuando hablamos de este agregador o gateway local, normalmente hablamos de redes LAN o redes MES eh, locales. Normalmente en, en el mundo del IoT hablamos de wireless, aunque es verdad que la industria estas redes MES o estas redes de locales eh, pueden ser con, con cable, porque todavía hay mucho sensor eh, cableado y si estos sensores ya tienen capacidad de llevar un chipset de comunicaciones que llamamos WAN, ya tienen capacidad directamente de hablar con un proveedor de comunicaciones o con un operador de comunicaciones, que es el último paso antes de que nuestros datos, a través de una fibra desde el operador, a través incluso de un, de una, de un, de un siguiente salto eh, wireless, o incluso con una conexión satelital, lleguen a nuestros servidores, que los tendremos en un, en un cloud o en nuestra compañía. Entonces, esta es el, la cadena de saltos que un dato desde un sensor IoT hace hasta llegar a un servidor final. Muchas veces en estas redes eh, LAN cuando tenemos agregadores, tenemos jerarquías de, de agregadores. Entonces, tendremos un primer eh, concentrador que, que habla un protocolo local determinado que después se tiene que comunicar con un segundo concentrador, pongamos un, un router WiFi el cual a su vez, mediante una tecnología WAN, dígase, mediante un cable, mediante una, una tecnología cel celular o mediante un sat el satélite, acaba llegando por una WAN, a nuestros servidores. ¿vale? Eh, normalmente hablamos de seguridad en cuanto al dato en la red LAN o en la red WAN, hablamos de la seguridad de comunicaciones en el extremo entre el sensor y el servidor final y hablamos de la seguridad de aplicación en todo lo que tiene que ver con eh, la recepción del dato desde el sensor hasta incluso la gestión de ese dato dentro de la aplicación, la app que tenemos en, en, para, para visualizar esos datos, la automatización de, de la regla que nos permiten los el... Y después es importante también, en el mundo de, de IoT, y sobre todo por, por lo masivo que es, entender que existen otra serie de plataformas que son básicas para manejar estos proyectos. Eh, ¿Están las plataformas de gestión de comunicaciones? Pensad que, claro, aquí ya no vamos a gestionar... A mí me parece muchas veces complejo gestionar el, el móvil mío, el de mi mujer, eh, mi padre que lo tengo metido dentro de la, de, de la cuenta para, para que realmente tenga una, una mejor tarifa. Eh, me parece complejo, pero claro, son tres. Imaginaros cuando estáis hablando de, de cientos de miles o de millones. Pues hay que gestionar muy bien eh, las provisiones, hay que... Gestionar muy bien los ciclos de vida, hay que gestionar muy bien que no haya caídas, que no haya alarmas, todo esto en tiempo real. Para esto son las plataformas de gestión de comunicaciones. Pero además, cuando tenemos estas arquitecturas, digamos, un poco más complejas, tenemos agregadores en el medio, tenemos distintos eh, tipos de jerarquías de estos agregadores, tenemos distintos tipos de, de, de sensores, es muy importante dar un pasito más y tener eh, plataformas de gestión de la infraestructura. Saber si se cae un agregador, qué se cae dentro de mi, de mi proyecto IoT, qué hay debajo, qué impacta. Tener dentro de esta plataforma de gestión, de infraestructura, un, un módulo de device management por si tengo que actualizar los equipos, por si han tenido un bug, por si tienen un bug de, de, de seguridad. En el mundo digital, no tener una plataforma de, de device management es una locura. El móvil, pues casi cada seis meses tenemos que aplicarle un, un parche. Esto pasa lo mismo en el mundo del Internet de las cosas. Y luego, por encima de esto, aunque muchas veces estas plataformas contienen estas plataformas de, de gestión de, de comunicaciones o de infraestructura están lo que llamamos plataformas IoT, que son ya plataformas que, los, que lo que se encargan es de hablar el lenguaje con los dispositivos, recepcionar este dato de, de los dispositivos y dependiendo de las avanzadas que son las plataformas IoT, incluso implementar aplicaciones de, de negocios sobre, sobre algunas. Muchas veces son meros buses de datos, en, en el cual tenemos las reglas para, para recolectar lo, lo, los mensajes de los dispositivos, las reglas incluso para interactuar con esos dispositivos, pero lo que es el procesado de ese dato, lo que es la lógica de qué vamos a hacer con ese dato, qué vamos a medir, si eso al final nos saca una factura, si eso al final lo que nos saca es que tenemos que derivar la electricidad de una línea a otra, si eso nos saca que dentro de, del vehículo tenemos que dar una orden para que automáticamente se pare o, o para reconstruir un modelo de accidente por el tipo de dato que estamos eh, viendo, unas veces están si son muy potentes dentro de la plataforma de ti, otras veces serán aplicaciones individuales de, de negocio que tengan los clientes. Y esto es una visión entera de un, de un negocio. Si vamos a detalle por cada una de las partes, por cada uno de los, de los módulos, pues en la parte de, de sensórica, y aquí más que entrar a detalle de, de qué tipo de sensores hay, que ya os digo que hay de todo, o sea, ahí tenemos sensores en cuanto a intensidad de, de, de energía, temperatura, tenemos sensores de, de viento, tenemos sensores de elongación, tenemos sensores de, de tracking, de GPS, acelerómetros... Yo creo que al, que, que ahora mismo es raro que, que, que una cosa que queremos obtener un dato, incluso porque no hay un sensor directo para obtener es, ese dato, por la combinación de, de varios eh, sensores de poco, Veíamos, por ejemplo, incluso en el, en, en el anterior Mobile World Congress, porque en este no, no ha habido, pues, medición de sentimientos o medición de reacciones. Y alguien dirá, joder, claro, ¿cómo mides tú un sentimiento? Pues, oye, pues, pues, pues por la forma de tu, de tu cara, por la expresión de tu cara, incluso por cómo tienes ciertos pliegues en, en la cara, y ya hay forma de medir esto, pues puedes medir incluso un, un sentimiento. Y aquí también contaros qué hay, ¿Y qué viene? ¿no? Que hay, sobre todo, en España? ¿Y qué viene? Sobre todo, eh, tenemos mucho desarrollo en automoción, Fleet Management, Connected Car o, o lo que llama el Use Based Insurance para los seguros. Quizá aquí en España no hay tanto Use Based Insurance, pero ya se empiezan a ver eh, algunos proyectos. Esto nos viene más de Inglaterra y de, y de Italia. Sobre todo tenemos eh, sectores regulados, incluyendo el e que es parte de la automoción como un, como, como un sector regulado, pero todo lo que tiene que ver con el Smart Metric, Smart Grid, el mundo de electricidad y los ascensores. Sobre todo el mundo de la seguridad, de todo lo que son alarmas, vigilancias, eh, protección de, de, de empleados, asistencias. Aquí tenemos muchos dispositivos IoT ya, ya desplegados y el mundo del, del pago mundo del TPV prácticamente todos son dispositivos IoT que están capturando datos y continuamente están haciendo transferencias. ¿Qué es lo que viene? Eh, sectores como la logística están empezando a implantar muchísimas soluciones IoT. Todo lo que tiene que ver con trazabilidad, cada día vemos más, más, más soluciones, incluso lo que lo que tiene que ver con el cumplimiento de las regulaciones, especialmente en el mundo de la, de la cadena de frío. Pues cada día está, está mucho más. En el mundo de eHealth de e eh, o Health este año, pues igual, estamos, estamos viendo otro salto, pues, pues por la situación fundamentalmente que, que tenemos, porque hay que monitorizar eh, ciertos pacientes, ciertos tratamientos o incluso ciertas personas que están solas. La industria, es verdad que. Para temas fundamentalmente de seguridad o de automatización está dando un salto, aunque probablemente es uno de los campos donde queda un mayor salto en cuanto a despliegue de, de IoT. Hace un par de años el mundo del consumer empezó a avanzar, empezaron, empezaron a haber marcas que lanzaban directamente eh, productos para un mundo internet de las cosas en, en, en el mundo consumer, un hogar conectado, o, o incluso que, que podamos tener nuestra propia cámara, que podamos tener nuestro propio sensor conectado en casa que, que nos indique, pero tampoco es un mundo de momento muy, ma, muy, muy masivo, ni siquiera el Smart Home, al menos en España. ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, sí que está mucho más avanzado. Y en el mundo del Smart Grid, vemos que ciertos sectores que no habían progresado en los últimos dos años están haciendo un, un, un salto también cuántico en cuanto a soluciones IoT como puede ser el mundo de la gestión del agua o el mundo incluso de la gestión de la generación distribuida o ya este año con toda la, la implantación que está viendo de postes eléctricos y el, y el coche eléctrico. También estamos viendo en cuanto a user experience que el retail que el retail está avanzando muchísimo. Luego os, luego os enseñaré algún proyecto, alguna experiencia en el mundo del, del retail para que veáis qué cosas tan chulas. Para, para la experiencia de usuario y para cambiar cuál es el conocimiento de cómo se adquieren los productos en un retail y cómo se compra, se, se puede cambiar con internet de las cosas. Y bueno, el, el mundo de la Smart City, a mí me parece que, que sigue siendo un, un mundo por explorar, aunque parece que todas las ciudades están haciendo cosas, yo creo que es más un poco sin, sin todavía consolidarse con el potencial que tiene. Y lo que sí que ya vemos brotes muy verdes es, es tanto en el mundo agro, como incluso en el mundo de la economía compartida. ¿vale? Todas las grandes ciudades, ya el, el, el, el coche compartido, la, la, la moto compartida o incluso las bicicletas compartidas ya no son una utopía, ya no están en cuatro sitios, no, ya lo podemos ver por toda la ciudad. ¿Qué tenemos en cuanto a lo que comentamos antes de la, de la parte LAN de, la, de las redes? Pues bueno, los sensores, lo que os decía antes, de todo tipo. Aquí, fíjate, yo siempre que hablo de proyectos de tipo, pondría en, en, en valor eh, todo lo que tiene que ver con calibraciones, muy importante a la hora de tomar decisiones en, en sensores, con todo lo que tiene que ver con entorno, qué tipo de entorno tiene ese portal, qué tipo de IP, qué tipo de, de ATEX. Y luego hay que distinguir lo que os comentaba antes, cuáles son sensores que ya comunican punto a punto porque, tienes, porque tienen comunicaciones que ya hablan en el plano de la WAN o cuáles son aquellos eh, sensores que tienen que hablar con un agregador para después llegar a la red WAN y después llegar a nuestros servidores. ¿no? Es un poco las diferencias que, que tenemos. Después hablaremos en tendencias de hacia qué se va más y hacia dónde se va menos. Y luego, en las comunicaciones de, de la LAN, pues tenemos una serie de protocolos que hablan con estos eh, agregadores. Aquí os cito unos, unos cuantos, no quiero entrar en, en, en detalle. Y eh, lo que lo que normalmente mmm, tenemos que fijarnos muchísimo es en el concepto de interoperabilidad. Porque muchas veces implantamos sensores que solo son interoperables con un determinado gateway, con, solo son interoperables con un determinado protocolo eh, Wi-Fi, por ejemplo. Y esto nos restringe mucho a después cuando queremos evolucionar, incluso cuando este tipo de dispositivos se nos estropean o incluso cuando queremos gestionar una adquisición porque ya estamos muy, muy limitados a que esa adquisición debe hacerse única y exclusivamente con esa compañía. Y después, en, lo, en la parte de agregadores, destacaros que puede haber jerarquía entre agregadores y modelos de comunicaciones entre distintos agregadores, y también es muy importante que para el mundo industrial, el agregador normalmente es el que está concentrando todo lo que llaman el Edge Computing, o la computación más cercana al, al dispositivo o al, o al sensor, por si se quieren implementar reglas en el cual actuemos de forma más rápida, actuemos eh, de forma más sencilla y no mmm, gestionemos tantos datos en, en, en, en la nube que muchas veces no sirven para, para nada. Y en la parte de, de comunicaciones One. Pues bueno, En el mundo wireless que tengáis en cuenta que, que hay bandas de frecuencias libres y bandas de frecuencias propietarias, normalmente las propietarias son las que tienen los operadores de, de comunicaciones y las libres hay una serie de frecuencias pues, que se utilizan en España, la, las libres totales yo creo que son la, normalmente sensóricas, la 868 para, para el mundo del UHF o la 433 la 169, aunque es libre, está destinada a que solo la use el, el, el utility y lo malo es la congestión. ¿no? Las que son libres no se puede controlar el volumen de elementos que hay porque cualquiera podría poner un elemento conectado en esa, en esa banda y suelen tener problemas de, de, de congestión. Y en el mundo de la One, lo que sí que utilizamos ya son protocolos de aplicación para transmitir a nuestros servidores la información en el formato que, que, que ellos la entienden. Pues en transporte utilizamos normalmente un TCP o un UDP, habréis oído hablar de, de ellos y, y del concepto de, de IP. En aplicación, normalmente el protocolo más extendido en el mundo del IoT es el MQTT, aunque también ahora mismo eh, otros protocolos tipo COAP, por las nuevas redes que están llegando, las nuevas redes de baja frecuencia que están, que están llegando, pues, pues son, son están empezando a utilizarse bastante. De hecho, este concepto de redes de baja frecuencia. Eh, lo están sacando tanto los operadores como alguno operador de, de tecnologías habréis oído hablar de LoRaWAN, habréis oído hablar de Sigfox, habréis oído hablar de Narroban y CATEM. Este tipo de tecnologías lo que nos va a permitir es tener un contacto en un modelo máquina máquina, en un, un modelo peer to peer directamente con nuestro sensor, pero teniendo un escenario de penetración muy alto, muy bueno y teniendo un escenario de consumo de batería muy bueno, ¿vale? No, no necesitan grandes picos de uso de energía para establecer esa conexión, con lo cual, para el mantenimiento futuro de redes muy masivas de, de sensores son ideales, ¿no? Y por eso se están implantando. Y después tendremos ya los datos en una, con, con la seguridad o encriptación correspondiente, con un protocolo final de aplicación de datos, tipo un JSON, normalmente JSON es uno de los protocolos más utilizados en la aplicación, un XML también, hay otras normas, tipo UNE para el mundo del agua, 82376, y siempre <coughs> tened en cuenta lo que decía de concepto de interoperabilidad de información. ¿no? Que luego el problema es que todos los sensores, el modelo de información que envía, no todos los servidores o no todos los aplicativos son capaces de leerlo de forma autónoma, sino que tienen que implementar muchas veces este tipo de, de, de lógicas para poder leer un nuevo dato, y esto al final es costoso en la, en la industria. Quería eh, hablaros en 30 segundos de algún concepto hot también, seguro que habéis oído hablar de la ESIM, ¿No? Y de la... Hay que diferenciar de SIM y SIM on chip. SIM on chip es, es, son las SIM de los operadores de telecomunicaciones que van embebidas dentro de, de un chip y que se pueden soldar dentro de, de una placa de un sensor que, que hacemos. ¿no? Es diferente de SIM. Es SIM es una SIM que tiene la capacidad de transformarse de un operador a otro mediante una serie de protocolos aprobados por el GSMA que se denominan EUICC. ¿no? EUICC define estos protocolos que te permiten esta transformación. Y ahora está habiendo una también pequeña revolución en cuanto a un nuevo concepto que es la eSIM, ¿no? que, que es como un concepto de eSIM avanzado sobre un chipset que permite hacer muchísimas más acciones y que permite incluso... La implantación de, de soluciones más masivas, como puede ser, por ejemplo, una etiqueta conectada, una etiqueta que ya pegamos sobre algo y que ya, aunque parecemos que, que es una etiqueta normal y corriente de papel, ya por dentro lleva un, un chipset grabado, pero que además eso se reparta en cualquier país porque lleva un mecanismo, al menos, para poder activarse en cualquier país y automáticamente que se activa dentro de ese pa país elegir un operador y conectarse a ese operador porque es con el cual esa, ese registro, ese identificador de, de etiqueta tiene una una propiedad y, y ya es capaz de enviar el dato a través de ese operador. Pero para el lanzamiento masivo de este tipo de soluciones está, está muy bien. Os quiero dar cuatro pinceladas del resto de plataformas que, que os hablaba al principio. Plataforma de gestión de comunicaciones, sobre todo, eh, en, en, en la, las, los operadores la distribuyen para, para proyectos, pero son plataformas cuando tenemos de forma uh, muy masiva, elementos en nuestra red de comunicaciones y necesitamos tanto gestionar su inventariado, gestionar su, su consumo, gestionar su estado y gestionar su provisión. Entonces, este tipo de plataformas son básicas porque cuando estamos haciendo una volumetría muy alta de sensores comunicados, necesitamos saber todo este estado y todas, y todas las operaciones. Plataformas de infraestructura. Como decía, es un salto más a las comunicaciones porque muchas veces es muy importante conocer el estado de mi cadena, de mi, de mi jerarquía, de mi infraestructura IoT para saber si falla un punto, dónde falla, por qué y qué implica que otros, que otros sistemas se van a parar automáticamente y también para todo lo que tiene que ver con el llamado device management y actualización remota de los dispositivos, porque los dispositivos en el mundo digital son muy vivos. Y después lo que os hablaba de, de las plataformas IoT. ¿no? Las más avanzadas ya está incluso incorporan esta gestión de comunicaciones o esta gestión de infraestructura dentro de, la, de las plataformas, pero lo que tratan estas plataformas es de hacer una comunicación extremo-extremo con los dispositivos, obtener el dato y, a partir de, de obtener el dato, brindar el, el, ese dato a las distintas aplicaciones de negocio que se van a desarrollar. Las más avanzadas hasta incluso permiten desarrollar aplicaciones de, de negocio e incluso cualquier tipo de business intelligence o inteligencia artificial pues para capturar tendencias y, después, su segunda misión es controlar esta comunicación también con, con los dispositivos. Si, si hemos aplicado una regla y esa regla implica que vamos a activar, no sé, esa regla implica que, que, que soy Fulanito Pérez, que estoy tratando de coger el patinete que está en la calle Mayor y que no tengo saldo y que por tanto el patinete sigue teniendo que estar parado, o incluso que el patinete, una vez que, que lo dejo, debe hacer un una acknowledge, para que se me cargue mi cuenta corriente esa comunicación bidireccional. Estas plataformas también se encargan de, de gestionarlas, bien con un mero bus y, y un mero gestión de, de reglas en cuanto a comunicación con los dispositivos, bien como os digo permiten ya las más avanzadas, pues, pues un, un Azure, un Watson, un ThingWorx, permiten hacer eh, la, las aplicaciones en tu en que después nos permiten desarrollar nuestro negocio IoT en sí. En cuanto a la seguridad en IoT, eh, dejaros una serie de tópicos. Es muy bueno entender, primero de todo, cuál es el nivel de seguridad necesario, porque muchas veces también hay mm, sobreprotección o tendencia a mm, hacer distintas <coughs> capas de seguridad, distintas encriptaciones masivas, cuando realmente muchas de las aplicaciones no las necesitan. Entonces aquí simplemente deciros que si alguna vez estáis metidos en un proyecto, que si tenéis que contratar una consultoría de seguridad y saber cuál es el nivel óptimo que tenéis que tener, que, que, que, que sea el mecanismo por el cual que la seguridad sea un, un, un concepto que se implanta en una solución IoT desde el diseño ¿vale? y en el desarrollo. Que no sea un concepto que se implanta al final de haber implantado un, un, un proyecto. Tratad de no dejar puestas traseras. Y las puestas traseras normalmente suceden muchísimo en los procesos IoT, en los procesos de provisión. Oye, yo tengo que instalar... Todos estos contadores que sí, que llevan un proceso, que yo les paso un, un imán que, el, que los provisionan con mi app de esta forma y sin darme cuenta me deja un puerto Bluetooth abierto y cualquiera mañana es capaz de venir y darle la vuelta a esto. Luego veremos un, unos cuantos casos muy ejemplares de, de seguridad. Y que no os olvidéis de que la auditoría en sistemas de este tipo son básicas. Lo más peligroso en un sistema IoT es que al final tenemos cientos de, de, de, de elementos, Cientos, miles, cientos de miles, millones de elementos que normalmente tienen capacidad de proceso y que están conectados a una red, incluso a internet. Entonces, eso a la hora de, de, de implantar sistemas inseguros, o a la, a, la, a la hora de dejar libertad a un hacker, es lo más peligroso. ¿vale? Eh, tenemos en conceptos de seguridad todo lo que tiene que ver con, con APNs, VPNs, redes dedicadas o MPLS a la hora de tratar de privatizar mi red y que nadie entre en, mi, en mis sensores. Incluso tenemos los conceptos de, de Radius pues, para saber qué se ha registrado, cómo, en qué momento y, y de qué forma, vale, para, para controlar todo, todo lo que tiene que ver con el attachment a mi, a mi red, y eh, es muy importante en las, en las redes, para seguridad, entender quién es el originante de, de, de la comunicación. Normalmente los sistemas son más seguros cuando el originante es el sensor, y es el que se encarga de comunicarse con el servidor para enviarle algo. Cuando es al revés, y por tanto el sensor tiene que estar siempre en, en permanente comunicación y tener algún tipo de IP, sea privada o pública, estable, suelen ser muchísimo más eh, prolíferos a tener puertas abiertas o inseguridades de cara a un sistema ¿no? ahí lo... y aquí tenéis unos cuantos ejemplos de hecho os he dejado la tendréis supongo después la presentación y tenéis la descripción de cada uno de los casos pero vamos casos tan llamativos como por ejemplo problemas de seguridad física en los smart meters de, de itron que hasta incluso alguien se podía conectar, abrir el smart meter sin saltar ninguna alarma, conectarse a él y cambiar incluso la, la EPROM para decir, bueno, pues yo soy otro contador y a partir de ahora nadie me va a facturar nada nada en casa. Las las cámaras de D-Max, que, que fueron un, un tema que llegaban a tirar un, un servidor de TNS en, en la costa oeste, porque ya no solo lo que representa el coger el, el, el control de una cámara, ¿no? porque muchas veces oye, pues oye, que está dentro de mi casa, ¿no? que es un problema, sino que un hacker a lo mejor simplemente lo ve como una unidad, de, como cientos de miles de unidades de proceso a los cuales tengo acceso. y Además, están conectados. Claro, una vez que implanto ahí mi malware, eso lo que puede hacer es simplemente bloquear un servidor de, de DNS porque se hace un ataque de negación de, de servicio desde las miles de, de, de unidades de procesos que representan todas estas cámaras a nivel mundial. O algo tan sencillo como en un cargador eléctrico dejarse una, una puerta abierta para cómo conectar el administrador a la, a la Wi-Fi y creemos que eso va a ser una, una ventana abierta a ver los datos del, del, la, del cargador eléctrico del vecino y lo que representa es una puerta abierta a ver las claves WiFi del vecino, que eso ya es todavía más peligroso. ¿no? Entonces, tener cuidado con, con, con, este, con este tipo de, de cosas en, en IoT y siempre pensar que la seguridad debe ser un más desde el desarrollo y el diseño de las, de las funciones. Muy importante, motivaciones, ¿vale? Porque las motivaciones van a cambiar en sí los proyectos y la forma en la cual realizamos los, los proyectos. Y es muy importante entender cuáles son las diferentes motivaciones que hay en los diferentes proyectos de la, primer, la primera motivación que, que encuentro es en los proyectos que nacen para el aseguramiento del cumplimiento de una regulación fundamentalmente, pues, en, en el mundo del Smart Metering, Smart Grid, los ascensores, el icol, Estos proyectos, normalmente, eh, están en empresas con un, no una muy alta digitalización. De hecho, normalmente, nacen en empresas que su fin no es la digitalización como, como tal. Suelen chocar, muchas veces, con la innovación. Incluso, lo peligroso es que la regulación acabe chocando con la, con la innovación y, por tanto, se tengan sistemas que o no, son, no, no están adecuados al momento en el que estamos, o bien incluso son inseguros porque la regulación se metió en, en parte en el modelo de, de, de comunicaciones o en el modelo de, de, de IoT y no permite, por la velocidad que lleva la regulación, evolucionar esos proyectos, pero su único cometido es que el proyecto cumpla la regulación. No van a pararse tanto en costes, no van a pararse tanto en innovación, no van a pararse tanto en futuro, no van a pararse tanto en evolución, solo les va a preocupar el cumplimiento de la regulación. Negocios inherentes IoT. Aquí es un poco donde normalmente se están desarrollando mmm, departamentos de, de IoT más innovadores, normalmente se, en las empresas se desarrollan departamentos exclusivos, del Internet de las, de las cosas, pues todo lo que tiene que ver con las economías del sharing, incluso compañías como seguridad o alarmas, porque es que dependen, sí, el, el, su negocio de, de que IoT funcione, igual el pago por uso, la domótica, probablemente son las más digitales y los más innovadores, y, y realmente donde estamos viendo en las empresas que hay un conocimiento muchísimo mayor de, de IoT y se ve además un. un, un un pensamiento de, de evolución muy diferente. Seguridad. Aquí, igualmente, eh, no se busca, en todos los proyectos evidentemente se busca un business case, pero cuando hablamos de un proyecto de seguridad, de employee protection, de telemática para el coche, de e-call, de e siempre que sea en la seguridad, el, el principal objetivo en cuanto al cumplimiento de un PRL, en cuanto a asegurar que una persona lleva puesta la ropa que, que debe, en cuanto a un equipo de seguridad dentro de una refinería, eh, por ejemplo, que se monitoriza con, con sistemas IoT en, en algunos casos. En estos casos, como digo, la, la economía no es un más, lo único es que los proyectos deben ser muy robustos, Debe funcionar el 100% de las situaciones. Y esto es lo que más se mira dentro de un proyecto IoT y, por tanto, muchas veces, la mentalidad cambia a la hora de, de planificarlo. Aquellos proy proyectos que, que buscan el control, monitorización o automatización operacional. ¿no? Estos proyectos, muchas veces, la mayor barrera que tienen es la cultural, porque nacen en un proyecto o en un entorno muy manual en el que se entiende a automatizar, incluso a monitorizar de forma automática cosas que antes se hacían de forma uh, muy manual. Por tanto, luchan contra este cambio cultural, que hay que tener muy en cuenta a la hora de implantar este tipo de, de proyectos, porque puede ser el mayor stopper, y a la vez, normalmente, la, la parte de costes y, y todo lo que tiene que ver en gasto se mira mucho, porque hay que competir con la, contra lo que actualmente eh, existe. ¿no? Y, y la implantación de este proyecto, esta barrera que hablábamos al principio, de, de estos one-shots iniciales o de estos gastos iniciales en la implantación, pues muchas veces los paran, porque claro, si incluimos el one-shot versus lo que nos cuesta manualmente operar un proceso en, en, en el primer año, o le vemos un, un retorno a n años, o será imposible que se, que se implante. Eh, les pasa lo mismo a, a, los, a los proyectos que únicamente su hándicap es el ahorro puro de, de, de costes, o puede ser la, la telemática no tanto relacionada con la, con la seguridad, sino como control de consumos, o, o control de, de conducción, mantenimiento preventivo de, de máquinas o, o sensores, eficiencia energética, Sensorización de espacios en edificios, claro, aquí el, el, el business case va a la pela y normalmente lo que se busca es que haya eh, productos muy maduros, productos muy testados, que no haya curva de aprendizaje porque si no se nos va el, el coste y sobre todo aquellos productos que son más, más baratos. Después está la parte de los nuevos negocios, y aquí es algo que en industria está por venir a lo, a lo bestia. Ya vemos algunos algunos brotes verdes, pero sobre todo el mundo de los servicios. ¿no? Eh, lo que os comentaba antes de convertirnos, en vez de en ser suministradores, convertirnos en en, ser, en proporcionar un servicio a nuestro cliente. Yo te entrego una máquina que es una turbina, que tiene que trabajar durante 20 años, con paradas cada tres años, y tiene que, que trabajar 24 horas, y bueno, pues a lo mejor lo que tengo que, que vender es un servicio durante 10 años y yo que soy el que mejor conoce esa máquina y yo que soy el que la está monitorizando, garantizarte que eso funciona durante el mayor tiempo posible, ¿no? Porque soy además el, la, la compañía que mejor conoce cómo llegar a ese a ese punto o si detecto cualquier variación en, en mi curva de vibración, pues saber cómo, cómo solucionarlo. Esta es la nueva economía que, que yo creo que, que está viniendo ya en el, en el mundo industrial. Y lo, la última motivación, que a mí me parece también muy interesante y que está empezando a aparecer, de hecho, el retail, los planes que se hablan hasta 2025, es que el conocimiento de, de sus clientes, el conocimiento de, de las nuevas promociones que podrá hacer en base a cómo le están comprando en tiempo real, va a cambiar totalmente la, la vida del retail, pues son proyectos que importa mucho más los disruptivos que sean, la aceptación que el usuario tiene fi eh, finalmente, que incluso el riesgo que se corre muchas veces por inmadurez de la, de la solución o por funcionamiento de la solución. Es mucho más básico que os digo, que sean disruptivos, que, que el cliente los acepta, que sean ergonómicos, que, que, que además eh, estén funcionando de una forma distinta, que provean un dato o que, o que provean de una respuesta en un, en un tiempo que el cliente le, le permite cambiar su mentalidad a la hora de, de, de comprar, a la hora de ver imágenes, a la hora de, de pulsar un botón y que automáticamente se realice un pedido. Os voy a poner un vídeo de un caso de, de uso por una motivación en cuanto a marketing y promociones y lo vais a entender perfectamente. Esto es realidad. Si entráis en, en, en ciertas tiendas de, de mango, bueno, aquí en Madrid, la de Serrano, por ejemplo, o en la avenida Diagonal en Barcelona, pero ya, ya tienen veintitantas eh, montadas, eh, en sus probadores lo que vais a encontrar es un Smart Fit que, primero, eh, cuando se estáis eh, probando algo y simplemente leyendo el lector de código de, de barras de la, de la prenda, os está diciendo cuáles son otras prendas que normalmente compra la gente en conjunción con esa prenda. Por tanto, es un upselling de la leche. Y es una upselling de la leche que además funciona. ¿vale? Ellos, ellos tienen medido muy bien cómo, cómo funciona. Y encima, si vosotros estáis probando una prenda que no es de vuestra talla, simplemente tenéis que pulsar un botón, elegir cuál sería la siguiente que os queréis probar, a la persona le llega a su smartwatch, al dependiente, un mensajito, en menos de 35 segundos, como habéis visto, tiene que coger otra prenda y llevarla al probador eh, correspondiente y a la vez estáis viendo una calidad de, de, de servicio, pues bueno, que os anima a, a, a probaros distintas, distintas prendas y encima a comprar otras prendas que no tenéis pensado, pero que os combinan muy bien con la prenda que la, con la cual os estáis eh, comprando. Esto es una realidad y, como veis, pues va a cambiar un poquito el modelo de enganche con los clientes que ciertas marcas tienen hasta ahora. Yo, otra de las cosas que quiero eh, con la que quiero acabar es eh, qué viene en cuanto a tendencias una vez que ya conocemos cuáles son las arquitecturas técnicas que tiene un proyecto de, de Internet de las Cosas. pues estas son las arquitecturas que tenemos en cuanto a red, que hemos comentado antes, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener eh, dispositivos o sensores que ya son máquina a máquina, o sea, que ya comunican directamente con nuestros servidores. Tenemos aquellas que son concentradas, o sea, tenemos un agregador, un, web, un gateway en, en, entre medias, Incluso tenemos concentradas en varios niveles, o sea, tenemos distintas jerarquías de, de concentradores. Y tenemos una, unas, eh, unas arquitecturas que llamamos mixtas, ¿no? porque suceden las dos cosas. suceden que varios de los sensores tienen una, una conexión directa y otros están enganchados con un agregador o un, un gateway para llegar hasta nuestros servidores. Las primeras, las, las máquina máquina, son las más simples. Es, es muy evidente. ¿vale? Son las más simples y, además, normalmente, son las más interoperables y las más seguras. No Hay distintos puntos en los cuales yo puedo acceder a, la, a las cadenas o incluso no hay distintos puntos de fallo en los cuales yo, yo puedo entrar. Tiene un problema, que es que todavía, por ejemplo, en el ecosistema industrial, no hay muchas soluciones desplegadas en, esto, en estos modelos y claro, eh, si queremos ir a un edge computing, el coste de hacerlo en cada uno de los elementos en vez en el agregador es bastante más alto. Además que normalmente tiene un coste de comunicaciones porque directamente, por así decirlo, el operador de, de, de las comunicaciones finales está entre medias. Cuando normalmente estas otras redes locales es la propia compañía que las opera, que también tiene un coste. Las concentradas, tanto de un nivel como de varios, pues evidentemente la complejidad necesita ser más alta. Hay que tener, hay que ver si, si, cuál es el coste de operación de, de este tipo de redes, qué nos qué nos implica, qué nos implica en cuanto a si hay cualquier problema, cualquier fallo. En cuanto a solucionarlo, cuántas veces eso hace que la, que la red esté esté caída porque tiene un mayor punto de, de fallo, y normalmente llevan asociado un coste de instalación e implantación que suele ser bastante, bastante más alto, aunque por otro lado, pues no tienen el mismo coste en cuanto a las comunicaciones de cada uno de los dispositivos. Y las mixtas son un, un, un mix de, de cada una, pero normalmente son el camino que lleva a la industria a la hora de eh, incluir este tipo de, de, de soluciones. Porque es verdad que la, que la industria y la mayor parte de soluciones IoT ha nacido en un mundo concentrado, o, o, o, o que hay mucha concentración de, de elementos, pero están tratando de evolucionar hacia un mundo más máquina a máquina, más de eh, conexión peer-to-peer -peer a cada uno de los sensores o los eh, dispositivos, porque cada vez eh, son más sencillos, cada vez son más baratos, cada vez están más hechos para un caso de uso, la interoperabilidad es muy buena, claro, pero hay un salto entre medias y es que nos tenemos que ir hacia una arquitectura mixta antes de tener una arquitectura final máquina a máquina que quizá con la aparición que os he contado de las redes de, de baja frecuencia con la bajada de, de, de redes y sensores muy llamativa que está viendo desde el año 2014, 2015, 2016, y eh, con la capacidad cada vez más barata de los sets computing en los sensores, pero también de las baterías, porque las baterías en los sensores para el desarrollo de soluciones wireless de Internet de las cosas, cada vez está permitiendo eh, generar más, más soluciones, pues es un poco los, la, la, la coctelera que se está creando de cara a tener cada vez más soluciones máquina a máquina. Os voy a poner un, un, un vídeo de qué es lo que va a venir en soluciones, por ejemplo, de redes de baja frecuencia para que entendáis hasta dónde vamos a poder monitorizar y de qué y de qué forma. Bien. Lo que habéis visto es un, es un Smart Label. vale, eh, Un Smart Label básicamente es una etiqueta de papel estándar que, que lleva impresas, vale, porque ya hay impresoras que, que se encargan de imprimir tanto baterías como chips. Entonces, lleva empresas eh, unas baterías que permiten su funcionamiento durante cuatro meses, que permiten, además, eh, imprimir un chipset con una tecnología eSIM que os hablaba antes, que tiene un acelerómetro y que tiene un circuito que permite detectar, pues primero, cuándo se ha activado la etiqueta, porque simplemente lo, lo que hacemos es rasgar una, una esquina, y lo segundo, cuando se ha abierto el, el, el paquete. Por tanto, imaginaros la cantidad de información de una forma muy sencilla y el potencial en cuanto a paquetes entrega, ahora mismo no, no os quiero ni comentar nada con el online, que llega con un modelo de transmisión basado en redes de, de baja frecuencia y además con un modelo de, de despliegue mediante impresión, pues muy muy económico y que seguro que, que lo, acabara, lo acabaremos viendo en breve en casi todos los, los paquetes que, que recibimos. Si lo veis, eh, os comentaba antes, en corto o medio plazo, hacia dónde tenderán las arquitecturas a largo plazo, ¿qué es lo que viene? Tienen dos cosas muy potentes, una es el 5G y el, el Wi-Fi 6, eh, sobre todo el, el 5G lo que va a permitir es todo esto que, que os he estado contando, pero claro, con las ventajas de que ya en las antenas de 5G podemos poner Edge Computing, no necesitamos hacer un, un despliegue en nuestros agregadores, en nuestros gateways, en nuestros routers, directamente en la antena, tendremos un modelo de cloud que además ya va, va, va directamente eh, embebido y va cercano al, a, a nuestro dispositivo, por lo tanto será eh, perfecto. Cada vez eh, los sensores serán más, eh, más baratos y además esta, este abaratamiento en la alimentación, incluso en la colocación e impresión, de, de batería, pues nos permitirá tener eh, dispositivos totalmente autónomos que se provisionen y se instalen de forma muy muy sencilla porque van autoalimentados. ¿no? Y estas capacidades de, de red tipo 5G que nos permiten un throughput, o sea, un, una capacidad, un ancho de señal muy muy alto con una seguridad celular y además nos permite una cosa que se llama quality of service o que, que, que, que sí que nos permite discriminar. Qué aplicaciones necesitan más ancho de banda o donde necesitan más eh, mejor performance de, de la red en cuanto a disponibilidad, pues lo podemos directamente eh, regular con el 5G. Por tanto, será una tecnología que, que todavía acelere muchísimo más el despliegue. de las formas de reducir el, el gasto sanitario es mejorando los resultados. Concretamente, en cirugía, lo más caro no son los procedimientos, son las complicaciones. Entonces, si nosotros logramos que pueda llegar el experto a todas las demás personas, yo creo que esto va a ser muy positivo para los países llamados desarrollados. Se dejan de practicar más de 17 millones de casos en el mundo porque el cirujano no tenía la experiencia adecuada para ese caso concreto. Imaginémonos que esos 17 millones de cirujanos en esas 17 millones de operaciones hubiesen tenido la posibilidad de apretar un botón y recibir la mentorización de un experto en ese caso concreto. Yo siempre decía que lo que había que hacer es buscar un mecanismo en el cual tú, casi casi desde tu despacho, pudieses eh, dar las instrucciones para seguir adelante una intervención. La cirugía ha avanzado más en los últimos 15 años que en los pasados 150. ¿Qué significa? Que el conocimiento está comprimido en un grupo específico de cirujanos con cierta edad. El 97% de los cirujanos en el mundo no pueden viajar a un congreso, no pueden tener acceso a educación continua. Por lo tanto, desde Advances in Surgery lo que se hace es transmitir esos conocimientos de la mano de los mejores cirujanos del mundo a todo el planeta de un modo gratuito. Para el hospital clínico y en mi caso como médico del hospital y en este momento como director general es evidente un placer, una oportunidad y un orgullo que nuestro hospital sea el primer hospital de nuestro país y por los primeros a nivel mundial de poder disponer de esta tecnología 5G. Empezamos con cirugía a distancia y probablemente pueda haber otros proyectos utilizando tecnología que pueden ser realmente de mucho interés para el hospital y creemos también para nuestros pacientes y para la sociedad. En el caso este en concreto se dan circunstancias muy especiales y yo creo que únicas a nivel internacional. ¿no? La combinación de un talento, un equipo de cirujanos de élite, en este caso liderados por el doctor Lazi, una infraestructura de quirófano altamente digitalizado que es única probablemente en el mundo, el Optimus, que está en el hospital clínico, y un equipo de desarrollo de software, el equipo de Ice Channel, que ha desarrollado una unas aplicaciones de realidad aumentada eh, increíbles. Yo soy un cirujano, estoy operando en Kuala Lumpur y tengo un caso específico con un paciente y una complicación muy concreta. ¿No sería fantástico tener al mejor cirujano del mundo en esa complicación concreta, diciéndote qué hacer en ese momento específico? Pues eso es el Telestration. La capacidad de llevar el conocimiento acumulado de un cirujano a otro a tiempo real. Cuando una persona eh, tiene menor experiencia que otra o tiene una duda, conecta con nosotros. Cuando la duda es una duda técnica, nosotros simplemente pintando en un ordenador le das la información completa a la persona. El cirujano en el punto remoto entra con su tablet, por ejemplo, accede a la cámara número 3, que es la cámara laparoscópica número 3, por ejemplo, y tiene la misma, exactamente la misma visión que tiene el cirujano operando. Por lo tanto, puede actuar como segundo cerebro. La limitación de la, de la complejidad de la cirugía con esta técnica no existe. Más bien, yo diría todo lo contrario. Se puede hacer desde la más simple, más fácil, hasta la más complicada. Estamos convencidos que una tecnología 5G, más segura, más rápida, casi más instantánea, puede ayudar muchísimo básicamente al control remoto de determinadas circunstancias. El impacto de las tecnologías móviles, sobre todo a nivel social y económico, maximizarlo y liderar desde nuestro país esta, esta revolución tecnológica es nuestro, nuestro objetivo. Si yo doy una instrucción y hago un dibujo en un momento específico, un segundo después, va a haber cambiado de posición posiblemente ese órgano. Por lo tanto, no era implementable el telestation hasta no tener una latencia correcta. ¿Por qué es tan importante el 5G? Porque pasamos de 4 segundos a hablar de milisegundos. Por lo tanto, el rango de cirugías que se pueden mentorizar se amplía notablemente. Si me operan una rodilla, pues la rodilla va a estar en la misma posición, más o menos. Pero si hablamos de un colon, si hablamos de la parte gastrointestinal... Pues es muy complejo y es obligatorio tener un tiempo real, porque, porque si no ponemos en riesgo al paciente. Yo creo que el 5G no nos damos exactamente cuenta de lo que va a poder cambiar nuestras, nuestra forma de vida. Ya lo hizo en su momento Steve Jobs, a ver si el 5G lo hace también. Bueno, no os no quiero entretener más, pero como veréis, lo, lo que viene en cuanto a posibilidades, eh, si al mundo del Internet de las Cosas eh, es interesante, pues si le añadimos soluciones ya mucho más futuristas. Eh, esto se desarrolló el año pasado con el con el Clinic en, durante el Mobile World Congress del año pasado, eh, lo que es lo que sería un gemelo digital para un quirófano, en el cual un, un, alguien podría apoyar o mentorizar. Durante una operación ya estamos viendo también eh, robots que si llegan a, a tener una latencia en las comunicaciones por debajo de 20 milisegundos una persona en remoto podría manejarlos, ¿vale? En cuanto a un, a un quirófano con un robot. Evidentemente siempre va a tener que haber un, un, un cirujano local que esté supervisando todo esto, pero como se dice, que o sea que, que la persona más experta en hacer una operación concreta pueda tanto mentorizar como finalizar ese último punto de la, de la operación que a lo mejor es clave y que tenemos a una persona más más más correcta para hacerlo, pues bueno, cambiará seguramente nuestras nuestras vidas. En cuanto a la arquitectura de, de aplicaciones, tenemos tres modelos, ¿vale? Tenemos uno centralizado bla, bajo plataforma única IoT lo más evolucionado, lo más, lo más, digamos, lo, lo más complejo en cuanto a tener una única plataforma IoT sobre la que se desarrollan también las aplicaciones. Tenemos una descentralizada en bus, que tenemos un bus IoT sobre el cual las aplicaciones de negocio toman, toman datos, como os comentaba anteriormente, o tenemos el caso de empresas que tienen totalmente setas para cada una de las aplicaciones IoT y esta aplicación de IoT, por así decirlo, hace todo. Hace la conexión con el dispositivo, las reglas con los dispositivos, la gestión de infraestructura, la gestión de los datos y la gestión del negocio en, en sí. Eh, tendencias. Cada vez que estamos más modulos en una organización de IoT, normalmente, tendemos a implantar una plataforma IoT sobre la que al menos en lo, en, las, en el operacional, en, en todo lo que tiene que ver con la gestión inicial de esos datos, aunque luego no hagamos ahí la inteligencia artificial, el business intelligence o el procesado complejo, pero al menos en el lo operacional lo, lo haremos ahí. Una forma sencilla, teniendo un bus IoT, al menos permitimos que desarrollemos aplicaciones IoT que no van, totalmente embebida dentro de una plataforma, por tanto, a lo mejor, es una forma que es más sencillo de o más barato o más fácil, pues no siempre es fácil encontrar recursos que sepan programar en este tipo de, de, de plataformas, eh, movernos a este modelo de bus IoT y después dar un salto a una plataforma. Sí que es verdad que los ecosistemas de soluciones actuales, el mercado, hay mucha más plataforma, solución totalmente aislada, ¿vale? Totalmente con una aplicación en tu web. Aunque si queremos un control total, una uniformidad y una seguridad, pues el irnos hacia plataformas será más, más, más clave. Eh, pros y contras, un poco lo que os comentaba, hacia la izquierda nos vamos a, hacia mayor precio, por, pero también indica una mayor madurez y precio se puede reducir en cuanto a sinergia con otro tipo de aplicaciones y significa también normalmente eh, control, cumplimiento de, de regulaciones, eh, significa mayor madurez en cuanto al estado de nuestros servicios IoT, pero claro, las plataformas también tienen un coste. Cuanto más nos vamos a hacia la derecha, pues el tener totalmente aplicaciones aisladas que hacen todas las labor, eh, la escalabilidad es mucho más, más pobre, el control de la seguridad, si nos vamos a tener distintas aplicaciones, y si solo tenemos una, a lo mejor es el, el ideal, o solo tenemos dos, pero el cumplimiento, la homogeneización y la estandarización es muchísimo más eh, compleja y como os digo, muchas veces una solución intermedia en, en el que tenemos una centralización del bus, de la captación, de la gestión de infraestructura, de la gestión de comunicaciones y únicamente captamos los datos para las aplicaciones de, de negocio, es, es, es un poco una solución muy intermedia pero que se está adaptando desde, desde muchas compañías para eh, por lo menos simplificar la conexión con los dispositivos. Es una medida a corto plazo, todo lo que tiene que ver con la mensajería y con la infraestructura significa aunque a medio o largo plazo las aplicaciones eh, o las plataformas IoT ya tienen implementados muchos más casos, con lo cual cada día se van abaratando más y después lo que podemos ver es que también cada día las más famosas, por lo menos el, el servicio profesional o, o el skill que tienen al, alrededor es mucho mayor y eso os permite también abaratar su utilización. Su y yo, nada más, eh, perdonadme que me, que me he pasado al final casi 15 minutos en cuanto a la sesión, eh, cualquier pregunta que, que queráis hacerme, cualquier cosa, voy a vuestra disposición. Voy a cambiar de hecho para poder ver las, las preguntas en el chat. No sé, eh, Juan José, si ¿sí hay algún tipo de pregunta ya, ¿No, no está viendo el, el chat. No, en principio no hay ninguna pregunta. Eh, preguntad, por favor, si tenéis alguna pregunta a David. Sí. Es que debía ser o, o muy abrumador sí. o muy claro o sí. muy conciso. Bueno, yo sí, yo, yo sí tengo una pregunta para hacerte y por si también sí. la gente quiere animarse, ¿no? Yo, yo me gustaría, eh, al hilo de lo que has estado contando del tema de, de, de la seguridad y los riesgos, yo para ti, eh, ¿cuál te parece a ti que es el mayor riesgo que hay en seguridad en el tema de la IoT? Pues, yo creo que, que fíjate, el, lo he comentado, pero, pero lo... Vuelvo a incidir, el, el riesgo del IoT es la volumetría, o sea, tenemos una una capacidad de proceso normalmente en cada uno de estos sensores o cada una de estas máquinas que controlamos por el IoT y claro, cuando tenemos un problema, no tenemos un problema en una máquina, es que los grandes eh, las grandes compañías del IoT a lo mejor están manejando 10 millones de máquinas, 20 millones de máquinas, esto, eh, una vez que tenemos un problema de, de seguridad y alguien ha penetrado, o alguien ha implantado un malware, alguien ha hecho cualquier cosa, primero la capacidad de proceso que tiene para hacer otras cosas maliciosas es altísima y después la forma de controlarlo, la forma de pararlo, la forma de impedirlo es, es, es, es, es también muy complicada. Por tanto, cualquier intervención ya desde el diseño y la ejecución del, del proyecto en seguridad es un más y cualquier revisión periódica. Auditoría es un más también porque hace falta, además de que, que estos sensores, estos elementos sean actualizables, porque si no, correremos el riesgo de que no podemos cambiarlos y asumimos que pueda pasar cualquier, cualquier cosa en, en el tema de seguridad. Será decisiva. Mm, había visto una pregunta hace un momento, pero no puedo ver. Había, había una pregunta de, de teleasistencia. Vale. A ver. Sí. Vale. La, la teleasistencia será decisiva para un sector estratégico como el de la salud, porque ampliará el acceso al conocimiento y la especialización médica o de cualquier otro sector. ¿Algún ejemplo más? Bueno, de. En el sector salud eh, está claro que, que la teleasistencia, ahora mismo, es un, es un must, pero desde el sector salud estamos empezando a ver eh, cosas que a mí me parecen, no sé, eh, muy básicas y que, y que, y que me resultan mm, llamativas que no estuvieran hasta ahora. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un, un proyecto con una compañía farmacéutica que desarrolla eh, tratamientos oncológicos, y claro, esos tratamientos oncológicos, eh, la persona se los toma en casa. Entonces, el saber si la persona se los está tomando de forma correcta y a la hora correcta, es clave para luego entender, primero, si a esta persona no le pasa nada, segundo, si además el tratamiento eh, ha, ha, tiene un resultado porque no está aplicando bien el tratamiento como tal en una casa, que al final pues, pues, tiene sus riesgos, y la parte de conocimiento, pues nadie en casa somos, somos médicos. Entonces, cosas tan sencillas como tener un, un, un control de, de, de peso adaptado a una pequeña cajita donde la persona tiene su tratamiento y lo único que va haciendo es eh, tomarlo en determinadas horas y, y alguien en remoto está monitorizando que esto está yendo bien, son cosas muy básicas, pero de verdad que nos van a que nos van a cambiar la vida. Por ejemplo en el tema de salud hay mu muchísimas aplicaciones y muchísimas aplicaciones que están apareciendo, no simplemente la, la teleexistencia. En cuanto a la experiencia del cliente que ibas a comentar, ¿qué de, qué, ¿a qué cliente te refieres? Eh, la experiencia del cliente que ibas a comentar, ¿qué casos de éxito hay? No sé a qué cliente concreto estás, es, estás haciendo mención, pero Sí, Juan Carlos Gómez Vargas. No sé si puedes eh, incluir el que él mencionó. No sé a cuál, a cuál te estás refiriendo. No, te, no sé a qué cliente te estás refiriendo, pero también. Claro, bueno, eh, no, no es un tema de que sea una asignatura pendiente la capacidad de autonomía de las baterías, ¿no? Es un, es un tema al final físico. Y sí que es verdad que, que en las baterías... Eh, la capacidad de las baterías, los costes de las baterías, eh, es un tema que, que está cambiando drásticamente, ¿no? Pero es una limitación, evidentemente. Eh, lo bueno que está cambiando el precio de las baterías, está cambiando la, la capacidad de almacenamiento de las, de las baterías y está cambiando las necesidades de energía, de pico de energía que tienen los sensores por el, el tipo de redes que utilizan, ¿no? Entonces, esto está haciendo que finalmente tengamos sensores con muchísimas con muchísima más capacidad de número de transmisiones y eso al final hace que tengan muchas más capacidades de, de transmisión. Es un limitante en cuanto a físico, sí, pero ya con las capacidades que hay, se ven aplicaciones, no sé, te, te pongo otro caso de ejemplo, real, además, pues hay una compañía ya que, que tiene dispositivos de, de tres años que para el tema de cadena de frío los implanta dentro de las cajas las cuales llevan un producto que tiene que estar mantenido a cadena de frío y la empresa que distribuye este producto está haciendo la trazabilidad de su cadena de frío a través de la empresa de que transporte porque sabe exactamente lo que está viendo porque ese sensor tiene una batería ¿no? y transmite cada, cada n tiempo las temperaturas que acumula cada n minutos dentro de, dentro de la caja. Esto es una realidad. Bueno, yo creo que con esto podemos dar la sesión por finalizada. Si no tenéis ninguna pregunta más, os dejo el enlace a la encuesta de satisfacción, que es muy importante que no la respondáis. Y nada más, simplemente eh, darte las gracias, David, por la sesión y por habernos ilustrado en este mundo tan... Eh, digamos que no casi tan futuro, sino tan presente ya de la IoT. ¿vale? Muchas gracias. gracias. a vosotros y da un placer compartir sesión con, con todos vosotros. Muchas gracias.